Bienvenidos a mes por la tarde, acabo de llegar de trabajar y me quiero sentar otra vez, al igual que en el video anterior, a maquillarme con ustedes Porque en el correo acabo de encontrar estas bellezas, unas brochitas que tengo muchas ganas de probar Y yo voy a usar por primera vez esta paleta que me llegó hoy también ¡Qué belleza de paleta! ¡Miren qué belleza de paleta! Este Makeup Revolution se llama Forever Flawless. We are love. Las brochas que me llegaron son la E36 de Sigma Beauty y la de la marca Mikitko 1.13 Raw My Detailing Smudge. E36 súper suavecita, va a ser un sueño, oh sí, creo que esta me va a ayudar muchísimo y la de My Kidco, wow, es suavecita, es menos suavecita porque no es abierta flojita pero es súper suave, es mucho más suave que las que yo tenía, pequeñas así son duras, son de cerdas sintéticas me hacía falta unas brochas que me sirvieran para difuminar que sean bien pequeñitas para detalles bien bien pequeñitos hacerme un cut crease así bien explosivo que tengan por lo menos aquí arriba tres tonos diferentes y aquí otros tres o cuatro eso es lo que vamos a hacer hoy y como mi yo del futuro ya está aquí para que ustedes la puedan ver si te gusta cómo ella se ve y quieres saber cómo, qué técnica utilicé con las nuevas brochitas y cómo desempeña la paleta nueva. Quédate para que veas cómo lo hice. Como siempre, cuando me voy a hacer un look intenso en los ojos, me voy a poner un poquito de corrector blanco. Solo quiero humedecer un poquito esta zona, que las sombras se peguen bien. Estas brochitas que compré hoy ¿ves? han sido magníficas para el look que acabo de subir en el canal esta semana del arco iris arremolinado que me hice el otro día. Vamos a ver, tal vez me hago hasta dos looks diferentes, uno en cada ojo, ¿por qué no? Todavía no voy a entrar con las brochas pequeñas Lo que voy a hacer es que voy a aplicar un color de transición primero Aquí en la cuenca y más arriba Voy a comenzar tomando este rosado Que es casi tirando morado O un morado rosadoso Qué color tan bonito No sé si ya se nota, pero aquí se nota Un color muy bonito por aquí le voy a agregar un poco de azul, voy a tomar el azul claro que no tiene brillo de la paleta, el mate y lo voy a agregar por aquí también como, como un tono de transición también del rosado por aquí. Ahora vamos a probar las brochas pequeñitas. Voy a usar la más pequeñita, que es la de My Kitco Pro 1.13 Voy a tomar el morado más oscuro de la paleta Que es prácticamente azul, el que está al lado de los azules No sé si es azul o morado, también. Este morado de aquí Estoy dibujando mi cuenca pero la estoy dibujando un poquito más arriba de donde yo la tengo porque yo tengo párpado caído y por esta razón no se me va a ver si yo miro así relajadamente hacia adelante. no así sino normal, no se me ve nada, todavía no se me ve nada de lo que estoy haciendo, voy a subirla un poquito más hasta que yo note que se me vea, aunque sea un poquito, de lo que estoy pintando y que no se quede escondido allá adentro en mi pliegue. Si tú no tienes párpado caído, te puedes pintar la cuenca donde ella está, no tienes que subírtela más, pero los que tenemos párpado caído, tenemos que subirla un poquito más. voy a tomar este morado que es también oscuro pero no tan oscuro como el anterior para ir difuminando voy a ponerlo en las orillitas del otro morado no se nota mucho la diferencia voy a agregar entonces el siguiente morado que no es tan oscuro porque el otro no se está notando nada para seguir difuminando entre estos dos tonos voy a tomar entonces la otra brochita que es más flojita que me va a ayudar a difuminar realmente voy a tomar otro poquito de el moradito y vamos a ver si es buena brochita o no siento que es muy suave no sé si una brocha tan pero tan pero tan pero tan suave me va a difuminar también pero vamos a ver Wow. está cayendo mucho pigmento. Yo siento que esta brocha es tan, pero tan suave que prácticamente no siento que me esté difuminando ni tanto. Voy a agregar otro poquito del azul. Uh, con esta brocha sí que me gusta la aplicación. Ahora voy a tomar otro poquito del morado. Estoy detectando que la brocha me va a servir para algo que no fue para lo que yo pensé que me iba a servir. No es para detalles tan extremadamente pequeños, para eso es la otra mejor. Pero para aplicar sombras en un espacio pequeño, sin difuminar mucho, que queden intensas, sí me está gustando. Sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me está gustando. Ok, entonces voy a aplicar de nuevo la más oscura, pero la voy a aplicar con esta brocha. A ver qué pasa. Porque aquí me voy a hacer un cut crease y quiero que quede en esta zona bien marcadita la cuenca. Voy a intensificar los bordes del hot crease hacia arriba, claro está. Con cuidadito. Muy bien, me gusta. Y muy fácil que se hace con esta brocha. Muy, muy bien, me gusta mucho. más rosado para que se note más el rosado por aquí me gusta ahora voy a usar otra brocha que no tiene nada que ver con las nuevas y voy a tomar el azul más oscuro de la paleta que no lo había tomado todavía y lo voy a usar para estas esquinitas de aquí no está soltando pigmento muy bien luego voy a tomar voy a tomar el verde está muy bonito también oh, este me está soltando mucho pigmento este me dejó todo esto aquí verde demasiado pigmento vuelvo al azul me llenó la cara de verde este y el azul no tiró ni una sola molécula de pigmenta este azul que tiene brillo el azul claro uh. no es muy pigmentado pero está bonito a ver, tal vez este es uno de esos tonos con brillo a los que no les gusta que lo apliquen con el dedo. Normalmente los tonos que tienen brillo se aplican muy bien con los dedos, pero este no quiere, así que vamos a usar una brochita. Sí. A este azulito le gustan las brochas, no le gustan los dedos. Vamos a ver qué pasa si uso esta brochita para el párpado inferior. A ver, quiero usar más tonos. Vamos, me lo voy a llenar de verde primero. Muy bien. Pero el verde me sigue tirando por todas partes pigmento. Es un verde muy, muy, muy polvoriento voy a tomar el azulito más oscurito más cerca de las pestañas luego el más clarito un poquito más alejado así me voy a estar poniendo este delineador verde lumínico aquí me voy a poner más cara y ya regreso este look fue un experimento muy grande. Vamos a experimentar de otra manera en el otro ojo. No es que no me guste. No es que no me guste para nada, pero... Comencemos otra vez con una brocha flojita. Y voy a tomar el tono naranja de la paleta. Con cuidadito, tampoco lo he probado nunca. No sé cómo pigmenta. Es un tono hermoso. Aquí se ve naranja, pero pigmenta rojo claro, en realidad. Qué bonito, me gusta mucho. Qué bonito. La técnica que estoy usando ahora, es con la misma brocha flojita, luego de aplicar una capa suave, voy con una capita más gruesa, con más sombra. Y trato de no irme muy lejos en todo el párpado, aquí usé todo el párpado y este quiero que me quede más redondito, un poquito más, más cerrado el look, un poquitico con la misma brocha flojita con cuidadito y ya después que haya usado la mayor parte del pigmento que traía adentro, es que yo voy a, a darle una suavizadita con mucho cuidado a los bordecitos y usar una sombra extra yo voy a tomar esta brocha de Sigma Beauty y esta es la E43 rojo, rojo, rojo este rojo de aquí a toquecitos porque aún no sé cómo esta sombra va a desempeñar y con cuidadito primero y luego puedo comenzar a tratar de arrastrar un poquito a ver qué pasa sí, me está gustando está difuminando muy bien Voy a tomar la otra brochita otra vez para suavizar entre los dos tonos aquí. Y me está cayendo mucho pigmento. Esta es una paleta muy polvosa. Voy a tomar la, la nueva de Sigma que compré, la de 36. Solo quiero agregar un, un tono más de transición. No siento que este amarillo con esta brocha se esté notando mucho. Voy a tener que ir muchas veces a la paleta a tomar más y más Siento que este amarillo no es muy pigmentado, pero voy a comparar este amarillo de Kiko Milano, de High Pigment Wet and Dry que de hecho acaba de subir anoche un video usándolo, haciéndome un look completito con una sola sombra y es esta. En Instagram pásense por Instagram @classicchannel para que lo vean. Vamos a comparar porque yo sé qué tan pigmentado es este y voy a hacer un swatch de este y uno de él de la paleta nueva. Ya se ve aquí de hecho. Vamos a Ver. este es el de Kiko Milano y este es el de la paleta nueva y no tomé mucho voy a tomar otra vez un poquito más de cada uno el pigment wet and dry matte yellow y este amarillo que se llama amor de forever flores voy a tomar otra vez más y este es el de forever flores. Entonces, pienso que no es tanto que no sea tan pigmentado, sino que es más clarito, ¿ok? ¿Eso? Por eso hay que probar las cosas. Un poquito más del rojo. Rojo muy bonito. Entonces tenemos rojo más en el centro, tenemos naranja alrededor del rojo y tenemos amarillo junto con el naranja dentro pero más en la orillita, voy a tomar otra vez el naranja para esta transición, aquí otra vez es importante que vayas entre un color y el otro intercambiando, te pones uno, regresas hacia atrás hasta que tú sientas que se integraron bien bonitos estoy muy muy complacida con cómo se ve este lado, me está cayendo pigmento otra vez, me cayó el amarillo. Bueno, tenemos un color champaña aquí, tenemos un dorado y tenemos este cobre. Vamos a aplicar este color cobre. Esta brocha es de Sigma también y se llama Soft Focus Shader E52 y me encanta. La uso muchísimo, me hago looks sin tener que tocar ninguna otra brocha con esta sola. De hecho, ese último tutorial que subí en Instagram fue con esta brocha. No tuve que usar ninguna otra brocha ese día. Bueno, fue ayer que lo grabé. Oh, es muy... poco intenso. Bueno, es un color que también se parece mucho a los tonos que usamos y es un tono que realmente no es una sombra en polvo, es como una crema ahora lo veo aquí porque pongo la brocha y se mueve así como casi como una gelatina la aplicación correcta es cuando la tomas con la brochita aprietas la brochita así miren como ahora se empieza a notar si haces así o así no se nota tanto, aprietas y arrastras es, un, es una sombra totalmente cremosa. Se nota, lo ven. No se nota muchísimo, muchísimo. Está muy bonito. Muy bonito. Está, me encanta. Vamos a alejarlos otra vez un poquito. Voy a tomar ahora la color champaña. Me la voy a poner encima de la otra para que se resalte un poco más. Esta plateada de aquí, oh my gosh, miren, miren qué brillante es esa sombra. Wow. Voy a poner aquí en el centro. <laughs> qué linda. Deja. Bella, bella, me encanta, me muero, qué cosa tan bella, qué belleza. Ahora como no está así como tan redondito, así como lo quiero, vamos a detallar un poquito. Voy a tomar la brochita nueva, la azul, my kitco 1.13 pro, la limpio y tomo. El rojo y me limpio las orillitas entre el rojo y el hermoso y bello y precioso plateado oh sí, esta brocha es perfecta para estas cosas sus pequeños detalles pequeños eh, perfeccionamientos sí, ya. tomo el naranja para aquí entre el rojo y el naranja acentuar otra vez. ¡Bello! Esto me encanta. El otro lado, bueno, está bonito. Si me hubiese hecho los dos ojos así, estaría bonita. Pero este, este lado me tiene loca. No sé por qué, tal vez ustedes piensen lo contrario. Ya es una cosa de gusto. Podemos seguir trabajando con el amarillo y ahora salirnos un poquito ya de los bordes solamente con el amarillo y con la brocha esta de difuminado de para terminar de, de darle el toque difuminado al look. Y aunque no combine, yo quiero probar simplemente más de las sombras. Yo me voy a poner este rosado fuchsia o los dos, estos dos tal vez voy a empezar por este rosado de aquí entonces, ahora que me puse todo este pigmento aquí bien intenso, puedo difuminar los bordecitos con la otra brocha perfecto siento que es que me está cayendo todo el arco iris del universo aquí la... cualquiera que pruebe, sí me encantaría estar en vivo para que ustedes me digan qué usar voy a tomar la del lado y me la voy a tratar de poner más cerquita de las pestañas inferiores. Sí, y no... No pinta muy... No pinta muy intensamente. El rosado primero... Y mis perros... Son locos. Señores, yo no sé cuánto tiempo ha pasado, pero la cámara estaba apagada yo no me di cuenta. No sé de cuántas cosas yo hablé aquí que no salieron en cámara estaba... estoy acabando de retocar el azul por aquí porque eh, yo soy muy alérgica se me gritó un poquito el ojo y lagrimé un poquito y la humedad aquí tocó la sombra azul y se abrió, se cuartió se veía mi piel debajo este rosado brillante que me puse aquí para iluminarme el lagrimal de este lado aparte de que no pinta mucho no es muy intenso parece ser de la misma fórmula eh, que el azul que es también como que mm, tú ves la piel por debajo prácticamente y no es muy no es muy difuminable como que se ven los parches de, de, de color así que estos dos tonos de la paleta este rosa con brillo clarito y este azul con brillo clarito son los dos tonos hasta ahora que siento que no no son de buena calidad, lápiz blanco en el lagrimal. Bueno señores y ya terminando mi look, un poquito de refrescarme todo lo que me había hecho esta mañana. Una conclusión de todo esto, en conclusión la compra de estas dos brochitas fue acertada. Creo que las voy a estar usando muchísimo, creo que va a mejorar mi técnica de maquillaje esta My 1.13 Pro es una brocha excelente para depositar pequeñas cantidades de sombra en, en un lugar donde tú lo quieras compacto y con cuidadito y que sea pequeño no diferentes brochitas, por ejemplo esta de Real Technique de Tile Brush que sirven para lo mismo, ¿no? para poner en un lugar detallado pero, y yo tengo varias así por todas partes pero lo que no tenía ninguna de estas brochas que tiene esta es que es suave los pinceles pequeños para detalles tienden a ser casi todos duros y ser de cerdas sintéticas este no por lo tanto tú puedes no solo depositar sino también difuminar y fue como lo hice aquí alrededor del cut crease cuando me puse ese morado lo pude poner y lo pude suavizar inmediatamente y eso era lo que yo quería pero esta brocha me dio una sorpresa esta es de nuevo la Sigma E36 en esto de difuminar entre dos pequeñas sombras ¿no? que era lo que yo pensaba que iba a ser es, está bien pero para lo que más me gustó es para áreas realmente un poco más grandes de lo que yo pensaba es una brocha que es, gran, es suficientemente grande porque es que se amplía al final entonces por ejemplo cuando me apliqué este azul aquí me sorprendió me aplicó el azul de una manera suave, no así muy compacta pero me dejó bastante pigmento, se notaba bastante esta no va a ser la sombra que va a difuminar dos sombras cerquititas uno del lado de la otra porque no siento que sea buena para eso ya que es demasiado suave pero me encantó para aplicar sombras no para difuminar las sombras tanto pero para aplicarlas y que se vean, que tengan pigmento y que queden suaves y que no queden como una línea dura. Difuminar áreas mayorcitas como aquí, sí, me va a encantar. Espero que les haya servido de algo este video y que les haya gustado. Me deja saber qué look te gustó más, si el de la derecha o el de la izquierda. Déjamelo en los comentarios. Visítame en Instagram que subo muchísimo contenido que no subo aquí en YouTube. Así que te veo en el próximo video y regálame un like